¡Qué paradón ese muchacho! ¿eh? <risa> buena, buena es así. para eso estamos trabajando, entrenamos muy duro entre la semana, entrenamos bastante duro, gracias a Dios se nos dieron las cosas, uno aporta el granito, uno aporta un granito, todos los compas pusieron un esfuerzo brutal hoy, y ahora pensar en la otra semana ya. A, a empezar a trabajar, ¿verdad? Empezar a trabajar, sí, sí, estábamos trabajando fuerte, creo que ahora hay que trabajar del doble, el triple, porque de ahí, ya, estamos, ya están quedando los mejores equipos, mejor preparados y todo, entonces yo creo que, que vamos para adelante echando fuerte. Bueno, muchas gracias. Gracias muchachos. Amigo Arroyo, entró unos en un minutito en la parte complementaria, hablábamos a, al, al inicio de la transmisión, ya que si jugaba iba a poner ganas al partido. Claro, como todo, ¿eh? vale que, que jugaron unos minutos, pero, pero gracias a Dios que, que el grupo está muy unido, entonces cuando uno entra lo apoyan mucho y trata... Trata de entrar en, en el grupo y muy bien por todos, porque todos aquí aportamos el entrenamiento está bien, está bien. y aquí vamos superando fases y con la ayuda de Dios que, que el grupo está muy unido y eso nos va a ayudar mucho y esperar el siguiente rival que es la rifa, a ver qué va a pasar. Okay, gracias Arroyo, ya voy a hablar. <risa>